estableciéndolo así como un co-creador con Él. Este es el pensamiento que garantiza plenamente la salvación del Hijo, pues en su mente no puede haber otros pensamientos, salvo los que su Padre comparte con Él. La falta de perdón es lo que impide que este pensamiento llegue a su conciencia, no obstante, es verdad eternamente.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 y demorar la corrección mediante autoengaños diseñados para que ocupen su lugar. Tu mente, sin embargo, alberga solo lo que piensas con Dios. Tus autoengaños no pueden ocupar el lugar de la verdad, de la misma manera en que un niño que arroja un palo al mar no puede cambiar el ir y venir de las olas. Evitar que el sol caliente las aguas o impedir que el plateado reflejo de luna se vea por la noche en ellas. Así es como daremos comienzo a cada periodo de práctica de este repaso, preparando nuestras mentes para que comprendan las lecciones que nos corresponde leer y comprendan el significado que tienen para nosotros. Comienza cada día Dedicando cierto tiempo a preparar tu mente para que aprenda la libertad y la paz que cada idea que repases ese día pueda ofrecerte. Haz que tu mente tenga una actitud receptiva. despejala de todo pensamiento engañoso y deja que solo este pensamiento la ocupe completamente y elimine los demás. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Cinco minutos que le dediques a este pensamiento serán suficientes para encauzar el día según las pautas que Dios ha fijado y para poner su mente a cargo de todos los pensamientos que has de recibir ese día. Estos no procederán únicamente de ti, pues los compartirás con Dios, y así cada uno de ellos te traerá mensajes de su amor devolviéndole a él mensajes del tuyo. De esta forma, es como estarás en comunión con el Señor de las multitudes, tal como Él mismo lo ha dispuesto. Y así como su compleción se une a Él, del mismo modo, Él se unirá a ti, que te completas al unirte a Él, y al Él unirse a ti. Después de haberte preparado,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 a través de su voz. Deja que cada idea que repases ese día te conceda el regalo que Él ha depositado en ella para que tú lo recibas de parte de Él y no utilizaremos en nuestra práctica otro formato que este. Cada vez que el reloj marque la hora trae a la mente el pensamiento con el que comenzó el día y pasa un momento en recogimiento con él luego repite las dos ideas correspondientes a ese día sin ninguna sensación de premura con tiempo suficiente para que puedas ver los regalos que encierran para ti y deja que se reciban allí donde se dispuso que fuesen recibidos no vamos a añadir otros pensamientos sino que dejamos que estos mensajes sean lo que realmente son. No necesitamos otra cosa que esto para que se nos dé felicidad y descanso, eterna quietud, perfecta certeza y todo lo que nuestro Padre dispone que recibamos como nuestra herencia de parte de Él. Y concluiremos cada día de práctica a lo largo de este repaso tal como lo comenzamos repitiendo en primer lugar el pensamiento que hizo de ese día una ocasión especial de bendición y felicidad para nosotros y que mediante nuestra fe sustituyó en el mundo la luz por la obscuridad, el gozo por los pesares la paz por el sufrimiento y la santidad por el pecado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 Y para hoy, la lección 141, que es el repaso de las lecciones 121 y 122. Damos inicio con el pensamiento que hace de este día una ocasión especial de bendición y felicidad para nosotros, que es Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y las dos ideas del día son, la primera, el perdón es la llave de la felicidad. Y la segunda, el perdón me ofrece todo lo que deseo. Amén.